Bienvenidos a las Escuelas Públicas de St. Paul. Soy el Superintendente Joe Goddard. Si están viendo esto, significa que están pensando en inscribir a sus hijos en una de nuestras excelentes escuelas. Aquí, en SPPS, nuestra misión es audaz y simple. Inspirar a los estudiantes a pensar críticamente, perseguir sus sueños y cambiar el mundo. Elegir la mejor escuela para sus hijos es una de las decisiones más difíciles que los padres y madres deben tomar. Estoy aquí para asegurarles que en las escuelas públicas de Saint Paul tenemos la escuela adecuada para que sus hijos alcancen su máximo potencial. A las familias les encantan ver nuestras escuelas comunitarias, donde muchos estudiantes viven en el vecindario y disfrutan caminar o ir en bicicleta a la escuela con sus amigos. En una escuela comunitaria, ustedes serán parte de una familia de maestros, estudiantes y vecinos que los apoyarán a ustedes y a sus hijos en cada paso en el camino. Nuestras escuelas Magnet son otra excelente opción para las familias que desean una experiencia escolar especializada. Nuestras Magnets incluyen inmersión lingüística en español, francés, mandarín y mang. Bachillerato Internacional, Aeroespacial e Ingeniería, Música y Artes Visuales, Montessori, STEM y más. Algunas de nuestras opciones de aprendizaje más recientes incluyen la escuela en línea para estudiantes desde Jardín de Infante a 12 grado, los dos nuevos centros para primera infancia que se abrirán para estudiantes de Prejardín, Educación Familiar para la Primera Infancia y Educación Especial para la Primera Infancia en este otoño. En las escuelas públicas de Saint Paul nuestros estudiantes hablan más de 125 idiomas y comparten sus ideas y culturas con sus compañeros de clases y maestros todos los días. Los estudiantes emprenderán un viaje educativo de por vida y nuestros excelentes educadores les brindarán las herramientas que necesitan para seguir sus sueños con confianza. Nuestros estudiantes tienen acceso a una variedad de servicios y actividades extracurriculares tanto durante como después de la escuela. Desde educación especial hasta programas de enriquecimiento, atletismo, arte, música y mucho más, sus hijos tendrán todas las oportunidades para encontrar su camino hacia el éxito. Si están listos para encontrar la escuela adecuada para sus hijos, nuestro personal del Centro de Colocación de Estudiantes está solo a una llamada telefónica o a un correo electrónico de distancia. Ellos pueden responder sus preguntas y asegurarse de que estén listos para completar su solicitud. Gracias por elegir las escuelas públicas de Saint Paul. Estamos ansiosos por darles la bienvenida a una de nuestras increíbles escuelas.